Estamos grabando en Point, Point, Point. Point se llama, para aquí está Santiago Más tranquilo que nunca. ¿Ah? Estás muy tranquilo, estoy diciendo. Estamos en Point, eh, un parche para jugar, para que se vengan y jueguen Xbox. Y allá. Ah, ¿Y eso qué es? ¿Para pegar golpes? Un cojín Una chimba Entonces es un lugar armado con, Como con los sueños de, de tener todo Almohadas, cojines Me queda por acá por laureles, Pero eso es por la Bolivariana Vienen padres e hijos a jugar Ya está muy tarde, como las nueve de la noche Estamos grabando Línea Tierra Cuarta temporada